Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro, de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, y continuamos con el MOOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Y continuando con él, en este tutorial, vamos a ver algunas cuestiones sobre cómo se comporta nuestra columna vertebral, cómo se mueve. En primer lugar, vamos a recoger información que ya conocemos de cuáles son las curvas de la columna vertebral y vamos a plantear una cuestión que es muy necesaria para cuando llegue una persona y vamos a prescribir algún tipo de ejercicio físico de tomar la decisión de qué va a hacer. Y es que hay muchas configuraciones posibles, hay muchas formas de columna vertebral. Las curvas de cada uno de nosotros son diferentes. Conocerlas. Es muy importante para luego aplicar los ejercicios más adecuados en cada caso. Pero además, tenemos, lógicamente, que conocer cuáles son esas curvas, qué grados tienen. Y, por tanto, se puede hacer de una forma más objetiva, pero también hay algunos elementos más subjetivos para obtener esa información. De una forma u otra, hay que valorar cómo son las curvaturas raquídeas para introducir aquellos ejercicios que sean más interesantes, que consigan los objetivos, que sean efectivos y que sean seguros. Continuando, no solo hay que conocer las curvas, sino que hay que conocer las articulaciones. Y en el caso de la columna vertebral, tenemos que conocer cuál es el rango de movimiento de los diferentes movimientos que realiza nuestra columna vertebral. Hay diferentes pruebas que nos van a permitir conocer algunas cosas muy interesantes para tomar decisiones informadas, decisiones con criterio científico. Dentro de esos movimientos, los dos más importantes van a ser los de flexión y extensión. Movimientos donde una vértebra y otra vértebra que tienen en medio un disco intervertebral van a permitir un movimiento de desplazamiento en este sentido, de flexión, de una vértebra sobre otra o en este otro sentido, de extensión vertebral, son los movimientos más amplios en ese plano y por tanto le debemos prestar una atención muy especial. Y eso ya se ha hecho a nivel científico porque hay muchos estudios que han valorado cuál es el rango de movimiento de esas articulaciones intervertebrales, pero otra cuestión muy interesante y que todos eh, podemos reflexionar sobre cómo es en nosotros. ¿Cómo nos movemos? ¿Qué es lo que hacemos con nuestra columna? En ese trabajo se pusieron unos sensores que permitieron registrar durante 24 horas cuáles son los movimientos que realizan diferentes personas. Y en ese trabajo de investigación lo que se nos mostró es que la mayoría de nuestras actividades se producen en la flexión. Y muy pocas, muy pocas se producen en la extensión. De forma que nosotros somos seres frontales, somos seres que trabajamos por delante de nuestro tronco. Y sin embargo, todos los trabajos que van hacia la parte posterior del tronco, movimientos de extensión, son movimientos más reducidos en nuestra vida diaria. Y eso nos lleva a decir algo: nos lleva a decir que somos seres frontales, que trabajamos por delante. Y eso. Es muy importante de cara a luego a ver qué adaptaciones puede producir en nuestra musculatura y qué ejercicios son los que debo realizar para fortalecer aquella musculatura que influye en la estabilidad de columna vertebral, así como cómo hacer la flexibilización de aquellos grupos musculares que tienden más al acortamiento. Las conclusiones de este trabajo fueron las siguientes. Primero, una media de movimientos de columna en 24 horas de 4.400 movimientos. Hablamos de la media. Cada uno, en función de lo que hace, pues estará más arriba, más abajo, pero este es el valor medio. De esos movimientos, la gran mayoría, estamos hablando de dos tercios de ellos, se realizan en un rango de movimiento entre 5 y 10 grados. Eso qué quiere decir? Que trabajamos por delante, pero que trabajamos en un rango reducido de flexión. Por tanto, cerca. De lo que sería nuestra posición alineada, nuestra posición normal cuando estamos de pie. Hay diferencias en función del género, de forma que las mujeres realizaban mayor número de movimientos a lo largo del día que los hombres, lo cual da una idea de que son más activas en las actividades que realizan durante el día, ya sean actividades de la vida cotidiana como actividades físico-deportivas. Pero muy muy interesante y muy significativo es que de esas 24 horas casi 5 horas se pasaban con el raquis lumbar en una flexión de entre 20 y 30 grados, que ya es una flexión bastante importante, de forma que estamos hablando de que son situaciones donde hay una flexión intervertebral muy muy importante. Y solo hay 24 minutos de trabajo con una posición extendida del raquis lumbar. Lo que nos vuelve a decir que somos seres frontales que trabajamos por delante de nuestro tronco. En este sentido, un trabajo previo del año 2010, ya lo decía, el, el protagonismo de nuestra vida lo tiene la flexión y diferentes actividades que fueron evaluadas, vemos que están en la zona de flexión y la zona de extensión, que es la parte de abajo cortada por esa línea continua hay muy poquitas. Algunas de ellas en algún momento pues incluyen un momento de extensión, un movimiento de extensión, pero la mayoría están por la parte de arriba de esa línea central, lo que nos quiere decir que hay una flexión que oscila en los grados en los cuales se, se produce y por tanto nos vuelve a remitir a un hecho muy claro y muy importante seguimos siendo seres frontales. En este sentido, la hora del día va a ser importante, porque la hora del día determina la altura de nuestros discos intervertebrales. De hecho, una cosa que no es que sea curiosa en sí misma, porque es eh, un hecho que ha existido desde siempre, pero a veces poco conocido. Y es que a última hora de la noche, nosotros medimos nuestra altura, es ligeramente inferior a la que teníamos justo al levantarnos de la cama. De forma que, por la tarde-noche, ya al final del día, medimos entre 1 y 2 centímetros menos que a primera hora de la mañana. Eso es porque se ha producido una disminución de la altura de los discos intervertebrales. ¿Por qué? Porque disminuye ligeramente la cantidad de agua que hay dentro de ese disco. Y eso influye. Y eso influye en el rango de movimiento de las articulaciones, de forma que yo cuando me levanto la capacidad de flexión intervertebral es esta, pero conforme yo me levanto, ando, se va produciendo un aumento del rango de movimiento y esa flexión va aumentando progresivamente dentro de unos límites normales, controlados. Pero lo que me está llevando esto es a decirme. Si yo voy a hacer eh, movimientos que aumenten las cargas en la columna, no los hagas muy pronto después de levantarte, deja un periodo de tiempo, anda un poco porque eso va a permitir que aumente ligeramente el rango de movimiento y luego para determinados ejercicios tengamos una situación de mayor seguridad. Si hacemos movimientos de flexión, muy pronto después de haber pasado muchas horas acostados, tenemos más riesgo de que pueda producirse algún fallo en algún tejido. Y nuestra vida tiene actividades cotidianas, barrer, fregar los platos, estar sentado en la mesa trabajando con el ordenador y actividades deportivas. Actividades deportivas donde la postura corporal puede ser muy diversa en función de la disciplina. Por tanto, es muy, muy importante conocer la influencia que ese tipo de actividades y sobre todo la posición, la postura que se adopta durante las mismas va a tener en nuestra columna vertebral. Y para ello, no hay nada mejor que exigir profesionales cualificados, profesionales formados, profesionales que tomen decisiones con criterio científico. Porque eso nos llevará a una forma de utilizar el ejercicio físico que tenga mucha más relación con nuestra salud y que nos permita alcanzar nuestros objetivos. Con este mensaje finalizamos este tutorial sobre cómo se mueve mi columna que nos permite seguir trabajando en el moc sobre el fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Un saludo.